Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde los vamos a llevar a nuestras compras del día de hoy al Costco. El Costco es una tienda de gran referencia para cuando estás viviendo en Canadá. Nosotros al estar aquí en British Columbia asistimos frecuentemente al Costco de Burnaby. Es bastante amplio, tiene un estacionamiento bastante grande y sin duda alguna es un referente para cuando puedas ir a hacer tus compras para la casa y para inclusive para el tema de recreación. Sabemos que existen otros Coscos dentro de la zona de Greater Vancouver pero de momento nosotros solamente hemos asistido al de Bornavi. Así que las imágenes que estarán viendo serán de este lugar localizado en el centro de Bornavi. Es un lugar muy concurrido por lo cual hay que estar muy a las vivas porque la gente no se fija, simplemente camina y muy pocas veces hay gente que te da el paso pero normalmente la gente anda así como si estuviera por su casa. Que si de repente estás eh, con tu carrito y ves que te, se te cruzan, eh, no es este, bastante extraño. Realmente la gente se maneja mucho así. Eh, es como si estuvieran en, en un rush, están en, continuo, eh, en continua prisa. Entonces parece que son como carreras, así de quién se mete primero. Entonces debes de estar a, al tiro para que no te vayan a atropellar. Exacto, ahí ¿eh? no les importa si vas con un niño, si vas con tu carriola, si vas embarazada y, y es parejo. Los carros son eh, de amplia, son bastante grandes, o sea, eh, son eh, de dimensiones eh, que de alguna manera, eh, comparando los carritos que tenemos en Walmart en la zona de Latinoamérica, pues esto puede llegar a ser el doble. La estructura de metal es bastante fuerte eh, en la parte delantera cabe eh, para que se sienten dos niños eh, pequeños, dos toddlers. Y pues de alguna manera eh, el carro se siente pesado, o sea, se siente de carrocería de, de las buenas, ¿no? O sea, para que te choques y no pase ningún problema. Le comentaba a Axel que este, este Costco se me imagina mucho como si estuviera en la central de abastos. Porque venden de todo un poco, pero justamente en el área de carnes y de frutas, verduras, la gente se pone como muy intensa este, porque obviamente quieren seleccionar el mejor producto. Y acaparan como que mucho espacio con los carritos, como ya menciona Axel, son muy amplios y la gente, no sé, como que anda muy activa ahí. De repente puedes estar a la grúa este, de algún personal trabajando para poner cajas dentro de los estantes o simplemente descargando todo lo que es la verdura, la comida. Eh, hay, mucha, hay mucho personal que constantemente está eh, cambiando estantes. Eh, cambiando la mercancía y pues realmente es un lugar bastante concurrido tanto por el personal que asiste como este, eh, la gente que trabaja ahí, ¿no? Ahí no hay diableros, pero la misma gente con los carritos se encarga así, o sea, no te, no te chifla de ahí va el golpe, ni tampoco te, te, haces, te hace pensar que te pueden lastimar o te pueden pegar, pero en especial me ha tocado con personas que parecen de descendencia de la India o de China, que son como las que están más aceleradas ahí. Justamente ahora por el tema del COVID, pues ahora nos toca de repente hacer filas. Eh, cabe mencionar que el horario eh, suele encerrar de lunes a viernes por ahí de las 8 y media, pero independientemente a la hora a la que asistas, hay ocasiones en que la fila se pone eh, bastante amplia. Ah, son colas como de unos 5 o 10 minutos. Eh, considerar que es un lugar bastante grande, entonces... Hay que hacer la sana distancia y pues eh, tener un poquito de paciencia para poder ingresar. Porque ya que una vez que ingresas se ponen las carreras fuertes. Hay una gran variedad de productos que tú puedes encontrar ahí. Eso es lo padre porque puedes encontrar desde un electrodoméstico, afeitadoras, cremas, verduras, frutas, medicamentos, vitaminas, comida, ropa... Eh, un buen de cosas que, que la verdad está, está muy muy bien surtido y tiene variedad de productos, o sea que, que puedes encontrar ahí casi casi de todo. También otra de las cosas es que como cualquier otra tienda, dependiendo la temporada, ellos van surtiendo su mercancía o la van cambiando. Cuando es por ejemplo navidad pues ves bastantes cosas navideñas, cuando es Halloween igual eh, igual la repostería y la comida como que la van variando. La sección de carnes, eh, todo lo que son eh, mariscos y todo eso realmente son platos este, bastante grandes que vienen con 4 hasta 8 por ejemplo pechugas o que son pescados. de repente vienen entre 4 y 8 eh, pues eh, directamente los pescados. Entonces son eh, productos realmente para familia, ¿no? Ahí realmente es el, el tema de que te va a rendir, te vas a poder llevar bastante producto y muchas veces la gente sale con sus carros bastante repletos y pues ves la familia de al menos cuatro integrantes, ¿no? Entonces este es un lugar bastante recomendable para ese tipo de eh, personas eh, en cuanto a tamaño. Como es una tienda muy grande y tiene variedad de productos, creo que también es algo económica porque como bien menciona se puedes encontrar eh, comida, bastantes porciones de pollo, pescado, camarón, carne y todo, y no es tan caro, o sea, lo que, no sé, si tú compras ahí dos kilos de pollo y te salen 20 dólares, en una tienda comercial normal, que no sea ese, eh, no sé, dos pechugas te viene costando... 20 dólares, 12 dólares, dependiendo del tamaño de la pechuga o del pollo que estés comprando. Y esa es una de las grandes ventajas que ya compras como por cantidades mayores. La neta, si te ahorras un bar En este lugar encontramos mucha comida que podemos hacer en el horno para tener un sabor bastante rico, como es la lasaña y algunas costillas. Esas costillas son exquisitas. Otra de las comidas que nos encanta demasiado es este, son pues el pollo rostizado y los camarones. Este delicioso pollo rostizado. uff, Una delicia. Y estos camarones que viene con una salsa que recuerda mucho a lo que es el cóctel de camarón que se llama Vuelve a la Vida. También tenemos estos ricos aguacates que no, no, no, no, una delicia del tamaño, cuando alcanzan el punto bueno también son muy ricos y estas son uno de nuestros totopos favoritos, en México no las, no las hemos visto, son de la marca Kirlan que es directamente de eh, Costco y es una delicia este, estos totopos. Estos productos, la verdad, siempre buscamos comprarlos ahí. En Primera, porque los aguacates, pues ya vienen así en un set de seis piezas, cinco piezas. Y son aguacates que la verdad están grandes y están muy, muy ricos cuando llegan como que al punto de madurez. Bien. Los limones igual, porque hay varios... Eh, este es el, como vienen directamente de México, bueno eso dice la etiqueta, pero hemos comprado otros limones en otras tiendas y la verdad el sabor es muy diferente. Entonces aquí encontramos el sabor así como que muy exacto del sabor muy mexicano, los mangos, porque también como los venden por... por mayoreo, por decirlo así ya no hay que estar comprando por pieza y luego las que compramos en las tienditas este, recauderías de por aquí pues, recauderías, porque no son recauderías son este, supermercados pues se venden por piezas y luego saben muy ácidos o salen como muy podridos entonces aquí nos han salido muy buenos y pues luego probamos así como diferentes variedades de, de pan de repos, repostería porque pues al menos a mí me encanta mucho comer el pan. <risas> para comprar aquí, te requieres una membresía. En México, eh, me imagino que también en otros países de Latinoamérica, eh, para poder ingresar, requieres eh, mostrar tu membresía. Hay dos o tres tipos de membresías. Eh, según qué tanto compres, te conviene una o la otra, ya que te regresan como puntos en cashback. Entonces cuando compras en bastante, eh, eh, pues, si compras un buen, un chingo, pues ya eh, te, te, te beneficia porque así vas ahorrando los puntos. Nosotros tenemos la cuenta básica, lo cual nos permite este, estar este, comprando, se tiene que estar renovando cada año. Y si tienes tú tu cuenta, por ejemplo, desde México, puedes usarla aquí directamente en, en Canadá sin problema alguno. Nosotros estamos pagando por anualidad, son unos 70 dólares. Cuando nosotros sacamos nuestra membresía, se nos dijo que si queríamos usar una tarjeta de crédito, solamente aplicaba la que se saca directamente en el Costco o una que fuera Mastercard. Si pagamos con una de crédito, que sea Visa o American Express, esas no van a pasar. Entonces, ahí en ese caso, solamente te recomendamos que uses una de débito o en su defecto pagarlo en efectivo. Como ya te habíamos mencionado en un video que hablamos sobre unos tips para llegar a Canadá, y si no lo has visto aquí en la descripción, te dejamos el video, bueno, el link. Ahí te mencionamos que normalmente la gente usa tarjetas, es por eso que el uso de efectivo no es tan común, pero sí se llega a dar. Una de las desventajas que veríamos en Costco, pues es que eh, pues no te puedes autodespachar. En Walmart, por ejemplo, o en algunas otras tiendas similares, inclusive por ejemplo McDonald's, tú vas directamente con el cajero automático, digámoslo así, o con eh, cajeros donde directamente tú pones el código de barra, tú pones tu orden y directamente se, se, se te cobra, ¿no? Eh, pues Costco no, o sea, realmente de Costco sí requieres a una persona que te pase el escáner sobre los productos o en su defecto que hagasle el orden para la, el tema de la comida express. Y es entendible porque yo creo que no hago falta a la persona que sí se pase cosas sin escanear, sin pagar y... Aplica de que, como dice Axel, escanean y cuando salimos de la tienda hay alguien que está revisando, no a detalle, pero sí revisan que lo que pagaste, pues por lo menos coincida con el ticket. Sí, eso es algo de mucho cuidado, no ya que eh, por ejemplo en Walmart hay muchas personas que seguramente y fácil y sencillamente han metido más productos de lo que pagan. Entonces nadie te está vigilando, pasas directamente con tres productos, nada más escaneas dos y te llevas uno. No somos de esa idea, no somos eh, de fomentar ese tema que pues de alguna manera sales de tu país porque estás cansado del tema de la corrupción o de robos. Entonces nosotros tampoco fomentamos eh, justamente esa idea de no pagar por los productos que te lleves, pero eh, vemos que eso es una práctica o algo que realmente nunca hemos visto por alguien que, que los detengan por hacer ese tema de cosas. O la gente es muy honesta o simplemente no lo hace aquí. Creo que una de las grandes ventajas es que puedes comprar cantidades grandes a precios menores. Pero si eres, de la, de una, eres una persona con una familia pequeña donde solamente eres tú y otra persona o simplemente eres tú, pues yo creo que una de las desventajas es que no convendría porque la fecha de caducidad es muy corta. No es como tan larga de un, dos o tres semanas. ...como lo encuentras en otras tiendas. Algo que nos gusta sin duda alguna de Costco... ...bueno, es que hay una zona en la parte de, eh, céntrica de la, de la bodega, digámoslo así... ...donde hay ropa eh, a buen precio. Son suéteres, este, chamarras, eh, blusas, eh, pijamas... ...que de repente a nosotros nos da la impresión... ...como si estuviéramos comprando en la ropa de paca en Canadá. Ya saben, esos sitios donde llegan camiones, llegan camionetas... Y tiran simplemente la, lo que es la ropa usada. Entonces tú pasas directamente como a, un, eh, pues a una mesa donde está toda la, la ropa amontonada. Y empiezas a ver los diferentes productos. Realmente es eh, eh, a veces son eh, ropa que no es usada, que es, viene de Estados Unidos. Y que tiene muy buen precio. Bueno, pues aquí pasa algo similar. Es como decimos como es la, la ropa de paca de aquí de Canadá. Porque está, a muy, está en muy buena calidad y tiene muy buen precio. Aquí no está usada, es completamente nueva. Y bueno, ya después de que nos echamos todo el tour por todo el Costco y, y comprar y todo, está la sección de comida rápida. Y eh, puedes encontrar comitados, putín, refrescos, helados, café. Y están a muy buen precio, también es muy barato y muy rico. Al menos a nosotros pues, nos gusta lo que venden ahí. Entonces si tú vas eh, sin desayunar o algo, pues ahí ya tienes algo que te ofrece la misma tienda para que pues no te quedes con hambre. Los putines más ricos que puedes encontrar aquí en Canadá, sin duda alguna lo vas a poder comprar aquí en el Costco. Si vienes de visita, te recomendamos y si tienes el chance, ve y compra uno de estos putines. No te vas a arrepentir, el sabor es incomparable, realmente es una delicia. Um, de la misma manera el hot dog. Este hot dog que cuesta 1.50, un dólar con 50 y te dan tu refresco. Y sin duda alguna es algo que te va a dejar el sabor de boca con, eh, pues bastante complacido. ¿no? Te va a gustar tanto el hot dog como el putín. Es un must que debes de hacer aquí en Canadá cuando vayas inclusive ahí al Cosmo. Haz que suceda. Make it real. Bye.